tal mi gente? Estamos haciendo un nuevo video para mi canal, vamos a hacer pan con queso y vamos a echarle jodoc también al, al El pancito pan. porque que quede chévere. ¿sabes? Mi gente como pueden aparecer todo chévere. Como pueden aparecer mi gente hasta que sale todo chévere, la preparación. Miren, acerca la cámara por favor. El hot dog también un jugo de plátanos verdad jugo de plátanos, quizá le echamos leche sabe, ya que sale bastante este pan, vamos a hacer dos panes, uno para cada uno nomás después ya detrás de cámara vamos a hacer más panes ¿eh? Bueno mi gente acá tenemos el plátano Enfoca la cámara plátano Aquí en el en la jarrita En la licuadora mejor dicho Vamos a nivel a nivel 1 Y ahora vamos a ponerle el helado Con el cuchillo aparte ¿no? Si sí sale, si sí sale el helado si no me hace estrella La gente no es que lo hemos echado Es plátano, agua y el, y el helado Bueno, gente, vamos a darle la probada. Aquí quedó el pan con queso mozzarella y hotok Ya tenemos nuestro jugo de plátano, dado también de chocolate. Vamos a probar. Está bueno, está bueno. Salud, mi gente. Ya saben qué hacer. Cuando tienes hambre. Pan con queso y hot dog. Y aparte es un plátano, un jugo de plátanos. Bueno gente, espero que les haya gustado este videazo. Cuídense mucho. Estamos viendo en un próximo video. Bye.